Saludos mi gente soy el Dr. Juan Reynoso sean bienvenidos a esta página TICS de Anatomía el día de hoy tengo cinco preguntas básicas importantes para las personas que les gusta repasar la anatomía de la cabeza y el cuello y son preguntas de selección múltiple. así que ustedes van a dejar en los comentarios cuáles son las opciones correctas y vamos a comenzar con la primera pregunta ¿Cuál de los siguientes huesos no posee senos paranasales? Esa es la pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes huesos no posee seno paranasales? Hueso frontal, hueso etmoides, hueso occipital o hueso esfenoides. Esas son las diferentes opciones. La pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes elementos se encuentra detrás de los lóbulos laterales de la glándula tiroides? Tenemos acá, ¿cuál de los siguientes elementos se encuentran detrás de los lóbulos laterales de la glándula tiroides? Esa es la pregunta número 2. Las diferentes opciones son, vena yugular externa, arteria carótida común, vena yugular anterior y arteria carótida externa. Esas son las diferentes opciones. La pregunta número 3, ¿de los siguientes cartílagos de la laringe cuáles no son impares? Acá tengo, epiglótico. Tiroideo, aritenoide o cricoides. Esas son las diferentes opciones a esa pregunta. ¿Cuáles cartílagos de la laringe no son impares? Acá tengo otra pregunta, la pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes músculos se considera músculo digástrico? Acá tengo esternotiroideo, tiroioide, esternoioide y homoioide. Esas son las diferentes opciones. ¿Cuáles de los siguientes músculos se consideran músculo digástrico? Recuerden, el músculo digástrico es aquel que tiene dos vientres unidos a través de un tendón intermedio. Y por último, la pregunta número 5. Acá tengo, ¿cuál de las siguientes amígdalas se encuentran localizadas en el techo de la nasofaringe? Y acá tengo las opciones. Amígdala palatina. Amígdala faringe. Amígdala tubárica o amígdala lingual. Así que por favor déjenme en los comentarios cuáles son sus opiniones con respecto a las preguntas que se están realizando y si les gusta esta temática vamos a continuar haciéndolo semanalmente. Por favor déjenme en los comentarios qué opinan de esta metodología y las preguntas que se están realizando. Así que nos vemos en una próxima.